En breve conectamos con, eh, con el doctor Alberto Franceschi y eh, que ya le estoy viendo yo en pantalla cuando vea, <ríe> cuando entramos ya. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? Buenas tardes Luis, mira, hay un problema con la, por vía de la computadora no fue posible, este es por la vía de teléfono. ¿eh? Ajá. Eh... Bueno, mientras, mientras sirva yo no le... No le doy importancia, pero no sé qué falla puede haber. Mm. Un segundo, a ver, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, yo ya le tengo aquí en conexión y si quiere usted... Por aquí se le ve, se no. le ve bien y se le escucha perfecto, ¿eh? Entonces, como... bueno, pero no funcionó la que me mandaste por la computadora, sino por el iPhone, ¿eh? Ok, perfecto, damos. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por echar ese, eh, por dejarnos estar con ustedes este rato y, eh, y bueno eh, por solventar las, los problemas técnicos. A ver, eh, hoy tenemos noticia, hoy tenemos noticia de esa extradición, se aprueba la extradición del pollo para los Estados Unidos. De acuerdo, me imagino que estarán también por ahí por la not con la noticia y yo he dado varias noticias he dado varias, varias noticias que no se han estado dando aquí, no sé si ha tenido oportunidad de escucharlo Ya va Tú dices se aprobó la extradición en España para Estados Unidos Exacto ¿Y eso es firme esa esa sentencia? Muy buena pregunta <risa> Vamos a ver, vamos a ver. Se supone que sí. Se supone se supone que ahora ya, en, en cuestión de, le diría, no sé si de horas o de minutos, este señor agarra el avión y se presenta allí en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Claro, el, el tema es que aquí eh, cualquier tipo de apelación ya se haría en los Estados Unidos, entiendo, porque tienen aprobada la extradición. Es decir, hasta ahora lo que estaba era suspendida la extradición y ahora... Directamente el pollo ha empezado a cantar Ha empezado a delatar a Podemos Ha empezado a cantar contra PSOE Ha empezado a decir Una de las cosas que voy a comentar con usted Es que ha denunciado la famosa mina de oro La mina de oro de Zapateo ¿Sí? Lo dijimos por primera vez en tu programa No sé hace cuánto Sí señor, sí señor bueno, pues el hecho es el hecho es que, eh, que cuanto más ha cantado... Oye, cuando no cantaba parecía que no molestaba tomarle declaración y demás y se le retenía en España. Pero en el momento en que ha empezado a poner los papeles sobre la mesa le ha dicho vete para Estados Unidos, no queremos saber nada de ti. Y, y estamos a la espera de que eso se formalice. Yo tengo la duda, siguiendo su pregunta, yo tengo la duda de si de repente va a poner otro, otro montón de papeles y va a decir, venga, aquí estáis. No lo sé. Bien. Él tiene muchos papeles. Al que no le conviene Estados Unidos es al pollo, que sabe que si pisa una cárcel americana, muere en ella. O sea, por los delitos que ha acumulado. De manera que él tiene sobradas razones, como las tenía Alex Satt para no querer ir a una prisión norteamericana y que lo vistan desde naranjado. Pero... Este aquí, que yo tampoco creía que fuese tan inminente lo de la extradición, por eso te hago la pregunta e insisto, pues en la en, no en la duda de que puedan hacerlo, sino que eventualmente el menos favorecido es el pollo, por supuesto, y contradictoriamente los más favorecidos eh, somos nosotros, los venezolanos, porque sabemos que no habrá en Estados Unidos las complicidades que tiene el pollo en, en, en, ¿cómo se llama? en España. O sea, él no cuenta con un ala del Partido Socialista, no cuenta con Zapatero, no cuenta con Podemos, no cuenta con todo el establishment de las televisoras este, de las medias españolas, de manera que allí se puede poder en los Estados Unidos, cosa que no le ocurriría en España, donde tiene sobrado recursos de apelación para que no le pase nada. Pero lo que sí me llama la atención es que sea tan rápido eh, respecto a los... Por eso, a lo mejor sí, está aprobada, pero puede tardar uno, dos, tres meses en producirse esa, esa extradición. Este, si es expedita e inmediata, pues entonces que hay alguna presión norteamericana para juntar los dos expedientes, el de SAD y el que pueda... Eh, eh, eh, me llama surtir el pollo porque hay rumores de todas clases Luis positivos muy positivos donde estaría moviéndose digamos alguna algunos siglos gruesos en la diplomacia norteamericana para barrer del mapa el gobierno de Maduro este si eso es así coincide entonces con el asesinato de Baduel como telón de fondo de que algo se mueve en las esferas militares y de que efectivamente se necesita la puntada, la, el puntapié final de todas estas cosas que eran lo que venía por el juicio de, de, de, de Sam y el juicio de Zapatero. Si me junta las tres piezas, el asesinato irreversible ya, por supuesto, de, de, del, del general Baduel y los, eh, eh, la enormidad de conflictos internos que eso desata ...en las altas cúpulas militares... ...cosa curiosa... ...te voy a decir algo que... ...seguramente no conoces. ...¿sabes quién era, quién era el ministro de defensa... ...de la mismo nivel de Baduel... ...en cuando retornan a Chávez... ...el 11 de abril... ...el 12, 13 de abril... ...del 2002... ...cuando el golpe de estado... ...bien... ...ese señor... ...era el ministro de defensa... ...que está de... Eh, ...cómo se llama... ...de... A ver, cónsul en Oporto, Portugal. Vaya. El que tenía la renuncia de Chávez, Ajá. la cual aceptó. Tú averigua ese nombre y lo tienes allí como una cuestión muy importante, porque la entrega de SAD desde, una, desde un país demasiado amigo de Portugal como Cabo Verde es una... Es una es un enlace interesante este, pero olvídate de, de todo lo que sea accesorio los centrales si extraditan al pollo los Estados Unidos tenemos entonces el armado el muñeco como decís ¿no? Sad más el pollo más los fuertes rumores militares tienes al señor Maduro en caldo de pollo eh, digamos <risa> cocinándose en, esto, en estos días y puede ser muy interesante lo que venga para eh, la situación venezolana ¿Mm? Bueno, a ese respecto, yo la verdad es que tengo, tengo mis dudas, o sea, tengo mis dudas porque hay que entender Ajá. que eh, que, bueno, que, <risa> que vemos ya que vemos eh, eh, pues pues que el mal opera muy bien y que, y, que, y que siempre va dos pasos por delante del bien, desgraciadamente entonces eh, yo ya me voy temiendo, digo mira, no, no los militares, sino si Biden se agarra al pollo, se agarra el exar, se agarra la tesorera enfermera de Chávez, Claudia Díaz, y se los agarra a todos, y se los lleva, y esta gente, no sé, y los pone bajo su recaudo para que no sigan hablando. O sea, no lo sé, igual ya es un mal pensar, ya tengo el gen conspiranoico ya activo, ya siempre, y, y, ando, y ando esperándome lo peor. Pero, pero mucho, me temo, mucho me temo que sea un apagafuegos esto que estamos viendo. No sé. No sé, porque en España hay muchos interesados en que el pollo no siga hablando, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Porque, a ver, lo que favorece la presencia del pollo en España es a nuestra gente en España, a los que han venido denunciando con fundamentos sobrados el nexo de el gobierno español de Sánchez con Chávez, con, con, con, con el pirata este Maduro y con Cuba es la denuncia de Podemos como el que articula con las fundaciones estas y el zapatero como recipientario pero en realidad, seamos sinceros los de Podemos son unos robagallinas al lado de las monstruosidades de fortuna que se han hecho en Venezuela con los grandes tráficos, estamos hablando de proporcionalmente a Podemos ¿cuánto le han podido dar? 8, 10 millones suficiente para declararlos ¿cómo se llama? agentes de un gobierno extranjero una potencia comunista extranjera muy bien lo que se le quedó a Modoro en el bolsillo o al zapatero o lo que se le queda al propio Sánchez es una fortuna 20, 30, 50 veces más el solo asunto de la, del avión este del Plus Ultra ¿cuántos son? ¿no son 35, 40, 58 millones? creo haber leído en alguna oportunidad eso no va para Podemos a ver, ¿quién es el que va a visitar a la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en ese hotel de lujo que apareció allí? Eh, Ábalo, ábalos, es, ábalos. Mm. Ábalo es de los robagallinas. El que fue a ver a esta niña es el propio Sánchez, chico, porque la excusa es que iba a ver a Zapatero. Pero pues si Zapatero se la pasa en Venezuela, ¿por qué van a fijar una cita en España? ella va a reunirse con el alto gobierno de España para fraguar los negociados ilícitos de todo tipo que hay con el chavismo. Ojo que esta es una cosa que trae cola y tenéis en el banquillo la tercera o la cuarta parte de los que deberían estar. Y es el propio gobierno de España el que debe estar en el banquillo en este momento porque son tratos con países, con estados, con narcoestados, con toda una red de delincuencia masiva. El asunto iraní, no me canso de mencionarlo, porque las finanzas que controla Sat por eso te digo, cuando se junta Sat el pollo y otras cosas, ahí Dios mío, el guiso es grande. Cuando eh, está demostrado para nosotros, los venezolanos, que el pollo carvajal debe tener la data al día de lo que significó los aportes de Irán a Maduro, y de que el pollo Carvajal y sobre todo SAD deben saber de todos los pagos para la misilería iraní, ahora en poder del gobierno de Venezuela, con el que chantajea a Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente de Colombia es el primero en declarar su alborozo, su alegría por la, por la, por la extradición de SAD? Porque SAD, siendo colombiano, él lo ve sentado en el banquillo en los Estados Unidos y es el tipo que intermedió la compra de misilería, de misilería iraní, que apunta a Bogotá, chico, la misilería iraní. Porque Colombia se cuida mucho de una guerra de frontera con Venezuela, donde hasta puede ganar en las primeras 48 horas. Ganarla abiertamente. El ejército colombiano es un ejército fuerte y duro en, en décadas de lucha contra la, los irregulares colombianos. ¿Pero qué puede hacer Colombia con dos, 300 400 misiles que parece ha acumulado el gobierno Maduro apuntando la mitad de ellas a, a, a, a Bogotá, a las bases de Colombia? Porque es la única hipótesis de conflicto que puede tener Venezuela. ¿Qué base? Eh, con Brasil no tenemos problema, con Isla del Caribe ninguna. Este, la hipótesis de conflicto más sólida que hay siempre en las fuerzas armadas de Venezuela es Colombia pues apuntan es a Bogotá los misiles estos, los misiles iraníes, ¿quién los armó? ¿quién, la, quién, digamos, ¿quién armó la trama financiera? pues a lo mejor cuestiones como la de plus Ultra o como las muchas maletas de Delsi yo no voy a especular más sobre las maletas de Delsi era, era tan visible, que traían algo oculto, que la mandan en una de diplomática hay quien desacredite esta cosa por cierto, recomiendo un extenso eh, nuestra, no puedo decir nuestra amiga pero es de la misma visión de nosotros, Cristina de estado de alarma hoy que eh, tiene una, una, una investigación completa sobre la cuestión del plus ultra oiganla, oigan gente que está enterada y que como Luis, nuestro amigo acá es puede dar fe de, de que muchas de las cosas que venimos diciendo por años, Luis, por años, nadie nos hacía caso. ¿Y por qué nos hacen caso ahora? No tú, que siempre nos has tenido en alta consideración. ¿Por qué ahora las noticias que dábamos hace dos, tres, cinco años empiezan a tomar forma y vigencia y actualidad? Porque la crisis es grande en Venezuela, porque hay hambruna, porque hay una situación insostenible. Y también porque ya pasó la fiebre inicial de la derrota política de Trump. La llegada de Biden, mis amigos, fue una desgracia para todos nosotros porque significó que bajaba la guardia la diplomacia norteamericana respecto a un gobierno criminal como Venezuela. Pero es de allí que se abre paso el sistema judicial norteamericano, que para recordarlo los que no lo sepan, es independiente del, estado, de, del, del gobierno, del ejecutivo, y del legislativo norteamericano, el sistema judicial norteamericano pone a este narcotraficante Zap en manos de un juez de Miami. ¿bien? es un juez federal radicado en Miami que le hace cantar ahora lo que puede hacerle cantar su so riesgo de que el señor sap se muera en una cárcel norteamericana y al tiempo tiene que cantar sí o sí. Claro, claro, eh, así es, así es. Que eso. eso? Ya conociendo cómo funciona la política, es una de las especulaciones que tenemos todos en los chats, en, en la cabeza, es un miedo ya de decir, bueno, a ver si el mal paga o, o al final hace de las suyas, ¿no? Bueno, aquí muchas preguntas que le quiero hacer. Vamos a ver, por un lado... Eh, por una cuestión de rigor, porque aquí ha saltado el tema del bombazo de la, de la mina de oro de Zapatero. Le han hecho canciones. Hay una, hay una buenísima. Me he podido reír de un grupo que hace parodias. Se llaman los Meconios. Que han hecho la parodia de Soy Minero, pero han puesto la cara de Zapatero. <risa> <risa> son geniales, son geniales. Y si ves a Zapatero cantando Soy Minero. A ver, ese señor no ha tocado un pico, vamos, en su vida. No creo que la conozca siquiera la mina totalmente bueno una cosa porque yo sé que usted lo conoce bien yo sé que usted lo conoce bien allí realmente no se tiene no se tiene una propiedad de decir una escritura de una propiedad sino que se usufructa el bien del terreno verdad que es igual por los efectos ok es igual Te dan un papel que dice que esa mina lo que saques es tuyo ¿verdad? y que pagas no sé qué cosas ahora todo eso está alterado en la en la en la, los derechos venezolanos allí ¿Qué derecho ni qué derecho? Se cogen todos, se roban todos, chicos. ¿Bien? Y le dijeron a, a Zapatero, esa mina es para ti, cógetela. Y él se la coge. Ahora, de verdad, Zapatero está en el negocio minero, pudiendo perfectamente bien recibir en Andorra los frutos, los frutos de esa venta. Esa es ah. efectiva. Ahora, la que dijo eso no fui yo, la que dijo no es Piedad Córdoba, ex senadora colombiana, vocera de la FARC. Y ella dijo, ella va, eso no me lo contaron, yo lo oí yo mismo, de la señora, y me decía, está diciendo que Zapatero tiene una mina, Chico. Piedad Córdoba, señores. Eh, y esa tipa era gran, eh, era gran amiga y se dice que mucho más que amiga del señor Chávez. Este, y ella siguió pues con los herederos de Chávez, de manera que a lo mejor anda toda a saber si entre las bajezas humanas no está de que por un ataque de celo de la señora esta que Zapatero le ha invadido un terreno que era el de ella, este ahora haya resuelto, entiende que, bueno, de sapearle la mina a Zapatero. Bueno, pues a, a ver, a ver, a ver... Es a ver, a ver que lo deriven ellos, no yo. A ver, yo me... Ahora regresamos al pollo, pero yo me quedé de piedra con una historia que me parece de... pero de película. De película, por investigando tema Ábalos, tema Delsi y tal, me entero que Delsi, oye, na... yo no soy nadie para juzgar la belleza de nadie, ¿vale? Que es todas... Muy fea, pero... muy fea. Pues la cuestión es que... No tiene pelos en la lengua el doctor. A ver, la cuestión es que... Eh, me pongo hey, que sepan la feminista que no me estoy metiendo con ella. Es más, lo que sí creo que muchas feministas lo son por feas. además. Pero por supuesto. A ver, decir que... Vaya bebé, acabamos de hacer. Bueno, eh, decir que eh, me enteró que esta señora ha tenido un novio, ¿vale? ¿Ok? Pero, novio Sí. Artistas, artistas. A ver, no sé, actores, yo... Actores, de televisión. Es su marido, incluso. Me enteré de que salió huyendo en un avión y tuvo un accidente en el avión. ¿Cuándo? Pues... Ah, ¿sabes? ya va. Eso sí no me consta. Ajá, ok, ok. Pero en Venezuela es muy fácil morirse de, de relaciones con chavistas, ¿eh? Okay. ok. No te extrañe nada, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, es una historia que yo seguiré porque vamos, me parece, pero peliculera total. Bueno, eh, la parte sólida. Sí, <ríe> un hombre intentando escapar de aquello, pero oye, <ríe> eligió el peligro Mira, No y... quiero, no quiero estropear la dinámica de tu programa ni mucho menos. Pero es bueno recordarle a los españoles que además de programas como el tuyo tienen a estado de alarma en una tónica de, de propuestas de investigación absolutamente coherentes. Yo felicito a la amiga Cristina Seguía, lo que eh, desde esa la nueva plataforma, eh, no, es tan, no es tan nueva, pero la han golpeado tanto y cercado tanto que pareciera que aparece por primera vez cuando por fin despega su plataforma mediática. Eh, es una cuña gratis, por cierto. ¿eh? <risa> bueno, a ver, eh, un abrazo para toda la gente de Estado de Alarma. Eh, de vez en cuando tenemos por aquí eh, algunos colaboradores de, de Estado de Alarma y la verdad que nunca hemos tenido por aquí a Cristina pero un abrazo muy grande porque la verdad que hace una labor encomiable y se agradece que, que estén con, con uno en la trinchera y, y denunciando, denunciando lo que Que sepa hemos... que los venezolanos ap sabemos apreciar su esfuerzo ¿no? bueno regresando al tema de, al tema del pollo que nos hemos ido a ver eh, ha habido unas declaraciones del pollo que a mí me han quedado a mí me han quedado impresionado sobre todo porque parece que la gente no les ha dado importancia y es que el hombre eh, dice que el propio CNI, cosa que veníamos barruntándonos, le había invitado a venir a España. Esto lo ha declarado ante el juez. Y entonces sí. hay una cosa muy curiosa que es que dice, oigan ustedes, a mí cuando me invitan a España me dicen que lo haga así, así, así y así. Y el hombre ha narrado exactamente el mismo proceso por el cual Vino aquí a tratarse del tema del coronavirus Gali y nos ha creado una crisis diplomática con Marruecos y vino de mano del Ministerio del Interior. Con lo cual parece que todavía los, los periodistas se andan desperezando con estos datos, pero ya se los adelanto yo. Vamos a ver, este señor, el pollo, dice que ha venido a España vía instrucciones del Ministerio del Interior exactamente igual que el otro caso. O sea, eh, vamos a ver si nos desperezamos un poquito y nos ponemos, y nos ponemos las pilas. O sea... Esto es esto es espectacular. O sea, parece ser que había una convivencia total con el gobierno. Pero por supuesto. Por supuesto que la hay. Y no nos olvidemos nunca. Tesanos, el artífice de tantas cosas, eh, de los pucherazos, entre otras cosas. Este, tesanos era muy amiguete de iglesias. Empeñado que lo Señor. metieran en el CNI. O sea, aquí hay muchas cosas que van a salir a flote en, este, en esta crisis de, de gobierno de España, porque hay crisis de gobierno de España, ¿eh? este, por lo menos ya la inviabilidad de que esto pueda soñarse en una legislatura que llegue a su final sí, y el ajite del señor Casado este, porque se le reconozca desde ya como el líder de la oposición sí, bueno, señor. esta es otra historia que habrá que agregarla, porque eso no está claro todavía cuál es la, la perspectiva electoral de España cuando ya eh, pretenden montar una... Mira, que, te, me, que me entrevisté solo, pero... No, este, no, por favor. Eh, no, no. Sigue, sigue así, <risa> continúe. El que ya monten un victorioso electoral del PP eh, y con mayoría absoluta en la hipótesis de las encuestas, bueno, ni que contaran con Tesano, pues Tesano ahorita no puede hacer mucho más de lo que ya hizo de manera que allí está entablado en España toda una discusión que tiene que ver con el GAL el señor este el Gali, con lo que ha pasado en Ceuta y la declaratoria de persona no grata de, de, de, de Abascal eso tiene que ver por supuesto con el pollo y lo que hemos dicho los venezolanos por 20 años Dios mío, y ahora es que por fin puede tomar estado general de, de conocimiento general en Europa que personajes como este sinvergüenza del de, del pollo, habrá que ser un poco más prudente, no atacarlo mucho, porque el pollo estaría ayudando, pero ayuda desde la trinchera que fue la suya claro. la del asesinato, la de la, la, la de encarcelar inocente la del asesinato de Baduel la de tantas tropelías que ha cometido esta dictadura criminal venezolana, a los cuales hay que sumarle a la cubana, que tiene 62 años porque él era agente de eso y Zapatero es agente de ellos chicos y de la FARC, le sumamos los muertos de la FARC y la violación de no sé cuántas niñas allí que eran, las, digamos, las prisioneras de la FARC y los campamentos de la FARC colombiana, y le sumamos ahora la ilegalidad manifiesta de que el gobierno de Venezuela tenga en el ELN y la FARC y el narco, el punto de apoyo contra su población que está a 90% reducida la mendicidad, o sea es que mira, todas estas cosas están mezcladas quieranlo no los abogados de esa izquierda miserable de España bueno, que están plagadas de crímenes por lo que yo, ahora lo que sí es nuevo para mí es que yo había aprendido tras duros esfuerzos a distinguir al señor Felipe González de la cáfila de los actuales dirigentes del gobierno y ahora resulta que Felipe González va y se, y se da un beso enternecido con Sánchez allí en, esa, en ese cónclave de, de, de Valencia fue la cosa eh, sí, sí, sí, se está haciendo en Valencia. De hecho, como, han, bueno. como, como están mirando mucho en Valencia, ya hay rumores y especulaciones de que si igual se adelantan unas, primeras, unas eh, elecciones autonómicas en Valencia. Tal, no, yo no Gracias. me meto mucho en eso, pero sí que es verdad que coincide que tanto PSOE como PP han hecho sus congresos allí. Pero sí? qué raro, de golpe, todos juntos de nuevo. O sea, Zapatero <risa> en su peor momento de... de de perfil, llamémoslo de perfil internacional reunido con con Felipe González que hasta ahora uno lo tenía no porque haya olvidado todo lo que fue el GAL y todo lo que fue la, la política del PSOE de complicidades pero en la cuestión de los terroristas, chicos por necesidad propia, el gobierno Felipe González fue el que atacó duramente la ETA, pero ahora como es Zapatero el que la, la sacó de la de la, de la, de la de la maldición española y los convirtió en, en interlocutores válidos del gobierno Zapatero le están reconociendo cosas y bueno salió el coleta, pero todavía quedan personajes allí con los que se cuentan para seguir en el blanqueo de esta y de Bildu entonces ¿cómo es la cosa? Este, ese congreso que reúne a Felipe eh, y Zapatero y, y Sánchez ¿qué será chicos? ¿no será que están armando ya de una vez una plataforma de relanzamiento de todas las canalladas que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español contra España, y que además, además, tiene al señor Casado ahora de abogado de un gran frente PSOE, excluyendo a Vox como si fueran apestosos, porque Vox es el que representa la continuidad de esta denuncia contra lo que significó Felipe, lo que significó Zapatero, lo que significa Sánchez, porque al fin y al cabo es esa una... Unos pecados de la élite gobernante que no vamos a olvidar. Lo que hizo Felipe, lo que hizo Zapatero, lo que hizo Sánchez, que hay continuidad. Hay escenario distinto pero hay continuidad. Ahora, este tema de Venezuela. Bueno, ahí estamos metidos, aunque no nos quieran. ¿eh? <risa> Muy bien. Bueno, la verdad es que las especulaciones y los planes internos eh, de lo, la política española, es, es, desgraciadamente, es muy complejo. Y aquí nos damos cuenta del gran fraude que tenemos en España, porque alguien que vote no sabe lo que realmente está votando. Sí, hombre, se han perversos, se han hecho el mal, pero no sabes con quién van a pactar y con quién no van a pactar y no te lo quieren decir. Y, y ya no es ni siquiera tener ni voto útil, ni voto a ciegas, ni, ni... O sea, ya directamente es que no sabes lo que están haciendo. Han llegado a justificar incluso el pactar eh, contrariamente a lo que habían explicado en las campañas electorales. Tenemos una panda de miserables de mucho cuidado. Pero bueno, regresando al tema del pollo, yo le voy a hacer una pregunta porque aquí la gente yo creo que está patinando un poco y usted puede tener un criterio muy interesante. Vamos a ver, el pollo ha estado ahora mismo intentando quedarse en España denunciando a los que le estaban, pues primero eh, teniendo en, en el anonimato y después parece ser que eh, en colaboración con la DEA lo querían echar. Pero claro, el pollo se pone a hablar, este, párate, que lo tenemos, que no lo tenemos, es tradición sí, es tradición no, pero claro, en definitiva el pollo estaba denunciando a los que le estaban a sus a los suyos, porque por eso los puede denunciar y por eso sabe de las colaboraciones de Podemos, de, del PSOE, del CNI, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, lo primero, ¿podemos esperar que el pollo siga hablando allí por venganza o, o porque le vaya la vida en, en que declare? o Yo pierdo un poco la esperanza ¿eh? que con la, con la extradición se corte el grifo de la información si sí, lo sí, extraditan, olvídense del pollo porque puede, ser, puede decir mucho más de todo lo que ha dicho pero ya será para consumo de los servicios secretos americanos que administrarán dosis específicas para las cosas que le interesen, podrán decir más cosas de las que ha dicho nosotros quizás por ejemplo podríamos eh, tener más información, fíjate tú, de los Estados Unidos de la, de la trama esta del pollo Irán de, de, perdón, del pollo del pollo respaldando el operativo de Irán, Venezuela, Misilería, Colombia, etcétera Todas esas cosas donde el pollo debe ser un factor auxiliar, aunque el tema, el, digamos cómo se llama la presa codiciada es el, es el SAT este de, de que fue el que el que permitió la intermediación financiera, pero en definitiva. No sirve que se quede allí un tiempo y no sirve también que se lo lleven los yanquis. Porque el tal pollo <risa> es, una, es una fuente inagotable de información. ¡Ey! Pues 20 años, chico jefe de los servicios. Sí. Pero el pollo que tenéis allí es el pollo que se tomó fotos de todas clases diciendo que apoyaba a Guaidó. ¿También? Ergo, ergo. Entonces el pase de una la chavista a la oposición a Maduro en el ámbito militar. Y es el mismo apoyo que puede perfectamente ser útil a los norteamericanos para un algún efecto de, de nexo eh, con incluso un ala militar chavista. Ojo que este no es un... Eh, este tipo sabe de qué está hablando. Es un calculador eh, eh, Dios mío muy, muy, muy astuto porque él sabe muchas cosas que pueden ser útiles todavía y además es muy difícil demostrarsele crímenes eh, porque él debe haber tenido la sagacidad para no cometerlos directamente él. Pero en Estados Unidos está colaborando con la, con la, con la DEA y la CIA, eh, el que el último de la DIN, del DGCIN, de ¿cómo se llama? No, es SEBIN. La sí. policía política que manda a los presos por el décimo piso para abajo, este, ah. ese tipo, Figuera, un tal Figuera, es el, el, el, el, ¿cómo se llama? el colaborador fundamental de la, de la policía norteamericana en este momento. Ese estuvo implicado en un golpe de Estado el 30 de abril pasado con Leopoldito y Guaidó, y no se les dio el golpe, porque Padrino se les echó para atrás. Y entonces este tipo se fugó para los Estados Unidos y está cantando allí la traviata. Bueno, esta es de la misma cuerda del pollo. Este, ¿El pollo puede ser útil para nosotros desde Estados Unidos? Por supuesto que sí. De donde esté el pollo, mientras cante, cante canta las notas que son agradables a nuestro oído. Pero para el efecto de España... Ojalá el pollo diga muchas cosas respecto a ese vínculo, y es eso quizás lo que lo puede terminar echando de España hacia Estados Unidos. El pollo sabe mucho de, del viejo PSOE, ¿sí? de los nexos PSOE. Eh, no es solo de este asunto de, de, de las últimas incidencias de... el pollo sabe sobre todo de primeros años del chavismo en el poder, 12 primeros años el chavismo en el poder, este es hombre de confianza de Chávez él perdió la confianza con la gente de Maduro, pero él sabe demasiado de Diosdado Cabello, él era su compadre, Diosdado hasta lo eligió a la constituyente no, no, la, no la vieja del 99 sino otra que montaron ahí una, una, una payasada que montaron hace un par de años, bueno el pollo era diputado esa constituyente por, por la vía de Diosdado Ahora Diosdado lo califique traidor porque se retrató con, con, con el con el con el Juanito Alimaña, como lo llama, eh, ¿cómo se llama? Ay Dios mío, como lo llama eh, Diosdado, a Juanito Alimaña viene siendo para los que no están enterados el amigo, ¿cómo se llama? El presidente provisional, este Guaidó. payasa. ¿Ah? Guaidó. Guaidó. Bien, entonces. Este es el escenario de Guaidó, los cómplices de Guaidó, los enemigos de Guaidó, eh, la, la gente de, de Madrid, de los bolichicos que abundan en Salamanca y tienen castillos y que tienen, qué sé yo, toda cadena de, de, de facilidades en las cumbres de la élite española. Son la gente de Felipe González y de, y de, y de Zapatero y también de Sánchez y son la gente de Casado. Y el papá de Leopoldito es de, de representante ante, ¿cómo se llama? Ante la, la bosta eh, esta europea, chico, del de, de Parlamento Europa. Europeo. Mm -hmm. este, es toda la élite la que está detrás de estas cosas. Y, y, y el pollo pues, canta cosas indebidas para ellos. Anda tú a saber que un día esto salga chispeado el tal, el tal Casado. A lo mejor no, porque él no era el responsable de nada importante. Eh, mientras fue hombre de confianza de, de, de. ¿Cómo se llama? Del presidente anterior. Rajoy. Del tercero. De Rajoy. El Percebe. De Rajoy. Ajá. Sí, sí. Pues, pues sí, nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tie La verdad es que esto está súper interesante, pero, pero bueno, yo creo que ya estaremos pues, expectantes a ver si lo extraditan o si no lo extraditan. Y, y vamos a ver porque se vienen tiempos interesantes. Eh, muy interesante también el tema de los rumores, estos militares. Vamos a ver uh -huh. si se sustancia en algo y, y tenemos alguna que otra alegría. Vamos a ver. Pero qué lástima que no estuviéramos empezando en este momento el programa para poder este, especular un poco el, qué garantías hay del sistema judicial español y qué garantías hay del sistema eh, judicial norteamericano. Ah, bueno, Porque por ambos ron. tienen enormidad de ventaja y de desventajas. Evidentemente, evidentemente. Por lo pronto tienen que conformarse con la palabra de mi amigo Luis. <risa> así es. Bueno, de todas formas, decirles que, eh, que pueden encontrar ustedes eh, más información en el programa de Repúblicos TV, en el cual participa participa el doctor Alberto Franceschi, dirigido por Johanna Montenegro. Y bueno, y que vamos a, va a haber un programa ahora con Maybor, en Sin Filtros. Así que. ¡Ah, qué bien! Sí, ah, está muy bien informada, el asunto del uf, pollo, nuestra especialista en, en Mabel. Uf, que me iba contando las cosas antes de que pasase. ¿eh? Así es. Imagínate, o sea, madre mía. Bueno, eh, doctor, que muchísimas gracias, de verdad, gracias por sacar un rato, por buscar las ah, formas sí, pues, de... Para mí es un placer estar contigo. <risa> okay. Buscar la forma de conectarse cuando no se puede y, y haber estado aquí con nosotros. Un abrazo muy grande. Ok. Bueno, pues este es el doctor Alberto Franceschi, ya saben ustedes, lo pueden encontrar en redes sociales y también lo tienen en el programa de Repúblicos TV eh, aquí en, en YouTube. Bueno, eh, darle las gracias a ustedes porque hoy hemos subido un poquito más de audiencia. Parece ser que la visibilización de YouTube eh, va perdiendo algo de fuerza. ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía, strike tras strike, al final nos han mandado el trastero. Pero bueno, oye, mira, hemos tenido mil conectados, sumando sumándolas con el totalizador, y la verdad es que, es que muchísimas gracias de verdad por estar atentos. Les digo que yo voy a ponerme, nada más terminar con este programa y con los minutos musicales, manden sus audios al WhatsApp que pueden ver aquí el 633 38 -3990, y los pondremos entre las canciones que tenemos preparadas para hoy. Y decirles que nada más termine la edición del programa, me pongo a ver si podemos publicar hoy o lo tenemos que publicar el viernes, lo que hemos lo, el tráiler que, le que les hemos anunciado. Una cosa, insisto, todo lo que se ha visto en esas miniaturas, todo, vamos a hablar de todo. No hoy, no hoy pero sí a lo largo de todos estos capítulos y todas estas conversaciones que mantenemos con nuestro, nuestro confidente. Bueno, eh, amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Eh, yo les invito a que se suscriban, que de like, que compartan el vídeo si ustedes lo consideran. Creo que hemos dado algunas claves interesantes que no están dando en ningún otro sitio y se las hemos dado pues porque nadie más lo hace. Y decirles a todos ustedes... Que ya saben que si quieren seguir enfadados, no tienen más que darle like a este vídeo, suscribirse al canal. Nosotros prometemos seguir dándoles el berrinche a cambio. Tenemos esa oportunidad que nos da el sano berrinche ese. que nos, que nos da el movimiento ¿no? para poder combatir. Y decirles a todos ustedes que, por favor, sean patriotas. Y. Eh, y bueno, y pongan un grande en mayúsculas con banderas y emoticonos. ¡Viva España Libre! Viva Cuba Iber, viva Venezuela libre, patria y vida y todas las tierras que ustedes quieran reivindicar. Y así de paso nos dicen desde dónde nos escuchan. Bueno, en los audios que voy a colocar ahora, pues díganos ustedes qué piensan del tema del pollo. Si lo están largando para que no hable o si realmente creen ustedes que, bueno, yo qué sé, que, que, que no, que va a seguir hablando. Bueno, yo particularmente les digo un poco mi opinión, mi opinión, el hilo por ahí va porque, porque es que... La propia DEA está interesada en saber cómo están operando, cómo están operando todos los circuitos soterrados de las operaciones vía fundaciones entre el globalismo. Entonces yo entiendo que este es un paso más y un eslabón más y me fío quizás más de esas, de esas pesquisas que de lo que se extraiga desde España. Ahora bien, me quedo un poco frío, me quedo un poco frío después de saber que se pone a cantar de verdad y lo larga.